Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a todo el contexto informativo para hoy. Estos son nuestros titulares. Atención a los siguientes titulares. Ministerio de la Defensa de Rusia dio a conocer imágenes de cómo avanza el ejercicio naval conjunto con China en el mar de la China Meridional. Ejercicios que van desde el 21 hasta el 27 de diciembre. El buque de guerra, Admiral Kuznetsov, sufre una conflagración. La empresa corrobora verdaderamente qué fue lo que pasó con el portaaviones insignia de la Federación en el noreste del país. Zelensky estuvo en el Congreso del País Norteamericano, pidió más equipos para continuar la lucha contra los rusos. ¿Qué va a pasar después de que reciban el sistema de misiles Patriot? Después de eso, vamos a enviar otra señal al presidente Biden de que nos gustaría conseguir más de estos misiles. Estamos en guerra. Lo siento, lo siento mucho. Se alista nuevo paquete de ayuda militar que incluye el sistema antiaéreo de misiles Patriot. Nunca estarán solos. Cuando la libertad de Ucrania se vio amenazada, el pueblo estadounidense, al igual que las generaciones de estadounidenses antes que nosotros, no dudó en proporcionar el apoyo de todo el país. La federación lanza una nueva advertencia por la entrega de esta nueva ayuda o paquete militar a Ucrania. Recientemente, Vladimir Putin dijo que los sistemas Patriot son muy antiguos y no serían un problema para las Fuerzas Armadas de la Federación y no es comparable con el S-300 de Rusia. En una reunión con la Junta de la Defensa, el presidente de Siberia destacó la ventaja armamentística que tiene el país eslavo sobre las otras naciones y destaca que no pueden cometer los mismos errores del de pasado. Que todos los presentes en esta sala. Entienden perfectamente de lo que hablo, refiriéndome tanto al estado de nuestras Fuerzas Armadas como la disponibilidad de nuestro armamento avanzado, que otros países no tienen, pero nosotros sí. A su vez, el mandatario habló de los puntos claves de las Fuerzas Armadas de Moscú y su referente de la OTAN. No vamos a repetir los errores del pasado, cuando para mejorar nuestras capacidades militares donde era necesario y donde en realidad no lo era, destruimos nuestra economía. No vamos a militarizar el país ni militarizar la economía. El portavoz del presidente Putin dice que pese a en la entrega de los nuevos paquetes de ayuda para Ucrania, incluyendo los sistemas Patriots, no impedirá que Rusia consiga sus objetivos. ¿Cuál fue el mensaje que llevó el viceconsejero de Seguridad, Dmitry Medvedev, de Rusia? a China, reunión que se llevó a cabo en paralelo a la visita de Zelensky a Biden este 21 de diciembre, los detalles se los tengo en el video. Hemos hablado con el secretario general de China en el partido comunista, el presidente chino Xi Jinping y hemos hablado ho hoy, nosotros hemos discutido puntos de cooperación, también hemos hablado de las partes del de programa de cooperación bilateral presidente de Francia asegura que la adhesión de Ucrania al bloque militar supondría una confrontación directa con la Federación esta y muchas más informaciones en este nuevo video informativo para hoy, muchas gracias por su audiencia, aquí está todo el contexto de las noticias. Avanzamos con el desarrollo de más noticias ¿Qué tal? Saludo cordial para todos estas son imágenes que nos están llegando de la alianza de la federación con China, realizando ejercicios en el mar de China Meridional estas maniobras las viene siguiendo y monitoreando paso a paso el bloque militar de la OTAN, ambas naciones realizaron trabajos tácticos, coordinados y realizaron simulacros de comunicaciones, para que son anuales, pero en el contexto de la situación geopolítica y las presiones occidentales a ambas naciones, según los expertos, serviría para enviar un mensaje al organismo militar y al norte que las dos potencias están preparadas para cualquier terreno que les toque enfrentarse en a los planes hegemónicos de Occidente. Estos ejercicios navales se llaman Interacción Naval 2022 y están siendo llevados a cabo en el mar de China Meridional desde el 21 hasta el 27 de diciembre, informó este jueves el Ministerio de Comunicaciones de la Federación donde también han publicado estas imágenes de las embarcaciones en plena realización de los ejercicios conjuntos navales entre ambas naciones. Se dice a través de portales especializados que los marineros rusos y chinos practicaron maniobras conjuntas que llevaron a un simulacro de comunicaciones. Los helicópteros antisubmarinos embarcados K-27 realizaron misiones al volar sobre el mar de China Meridional. Además, la Armada Rusa estaría representada por los cruceros de misiles Variak-Buk insignia de la Flota del Pacífico. Asimismo, está al frente de la Fragata Mariscal caposnicop y dos corbetas de misiles guiados del proyecto 20380 mientras el grupo naval chino involucra dos destructores y dos fragatas además de un barco de apoyo logístico y un submarino diésel eléctrico de otro lado se especula mucho sobre lo que pasó con el portaaviones el admiral Kuznetsov, que me voy a remitir a fuentes como tal para hablarles un poco de los motivos que hubo para que se presentara una nueva conflagración en este portaaviones de la federación en las últimas horas todo indica según el comunicado que ha sacado la empresa encargada de la restauración de la embarcación que en el momento del incidente había más o menos unas 20 personas a bordo realizando las labores de reparación y cuando se presentó esta situación fueron evacuadas pero lejos de lo que se habla de un posible saboteo, lo que se sabe es que se presentó un fuego en uno de los diques de la empresa donde estaba siendo reparado el buque de guerra, el Kuznetsov, en el noroeste de Rusia, sin sufrir averías ni víctimas, es lo que han señalado desde la dirección ejecutiva de la empresa a cargo de Alexei, director ejecutivo de United Shipbuilding Corporation, Ramanov. Le dijo a TASS este jueves. Los servicios de emergencia locales le dijeron a el diario TASS que el jueves se produjo una ignición a bordo del portaaviones Admiral Kutnesov. Precisaron que ninguno resultó con lesiones en el incidente y todos fueron evacuados del buque de guerra. El director ejecutivo adjunto, para la construcción naval militar Vladimir Korilov dijo anteriormente a este mismo medio que las reparaciones y la actualización del portaaviones concluirán el próximo año y que el buque de guerra sería entregado a la Armada en su estimación después de la actualización. La Armada de la Federación recibirá un buque de guerra con un potencial de combate fundamentalmente diferente que servirá durante al menos otros 10 o 15 años, en lo que ha asegurado la empresa en las últimas horas. Como ustedes saben, el presidente actor de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajó al norte donde donde estuvo presente en el congreso y allí emitió un discurso el primero en vivo desde el Capitolio desde que se inició el operativo ruso o la invasión de la federación a su país allí fue recibido por biden el presidente demócrata le expresó el respaldo a Zelensky allí Joe le expresó su total apoyo y confirmó la próxima entrega del sistema de misiles antiaéreos Patriot para Ucrania y afirmó que el norte capacitará a los soldados ucranianos para el uso de los mismos sistemas temas que trataron la entrega de nuevos paquetes de ayuda militar obviamente las sanciones antirrusas Zelensky habló con Biden de una paz justa en medio de la rueda de prensa, el presidente Joe Biden también dijo que la OTAN salió fortalecida en medio del conflicto entre la Federación y Ucrania, al contrario de lo que pretendía el líder del Kremlin. Estas fueron sus declaraciones, escuchen amigos. Nunca estarán solos. Cuando la libertad de Ucrania se vio amenazada, el pueblo estadounidense, al igual que las generaciones de estadounidenses antes que nosotros, no dudó en proporcionar el apoyo de todo el país. El líder del norte acusó al líder de Moscú de usar el invierno como arma en medio del conflicto y de no tener las intenciones de abordar los temas de paz con Zelensky. Y aseguran que el líder ucraniano está dispuesto a conversar de paz, pero que sea una paz justa. Pero Zelensky también ha calificado de buenas noticias la entrega del sistema antiaéreo Patriot por parte del Departamento de la Defensa del Norte. Estas fueron las palabras del líder ucraniano en medio de la rueda de prensa con el presidente demócrata en el norte.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 Stenetsky dice que esta inversión fortalece la seguridad global, pese a todos los informes y polémicos sobre a dónde han ido a parar muchos de los equipos que han sido suministrados por Occidente y que, según parece, podrían estar quedando en manos del mercado negro, presumiblemente. El norte prepara una nueva ayuda que estaría rondando alrededor de los 45 mil millones de dólares para el gobierno de Stenetsky, según el líder en Casa Blanca. El norte no quiere propiciar un conflicto porque toda la ayuda que están prestando es de carácter defensivo y el objetivo es que Kiev gane en el campo de batalla, según una versión del líder demócrata. Pero escuchen bien, amigos, porque la federación se pronunció sobre el suministro de los sistemas antiaéreos Patriot para Ucrania en las últimas horas. Dmitry Peskov, portavoz del presidente ruso, ha dicho que los sistemas Patriot serán objetivos legítimos de la federación en el campo de batalla, incluyendo todo el suministro de equipos occidentales. Según Peskov, esto aleja la resolución del conflicto entre ambas naciones Recientemente, el líder de Moscú se refería a la ventaja armamentística de la Federación frente a sus líneas enemigas destacando que estos eventos van relacionados con la pérdida de vidas humanas. En esta misma sección con la cúpula militar, el presidente de Siberia dijo que Moscú no ve la necesidad de militarizar la economía y cometer los mismos errores del pasado. ...que todos los presentes en esta sala entienden perfectamente de lo que hablo, refiriéndome tanto al estado de nuestras fuerzas armadas como la disponibilidad de nuestro armamento avanzado, que otros países no tienen, pero nosotros sí. Todo esto crea un cierto margen de seguridad, y lo tenemos. Conocemos nuestras ventajas, la tríada nuclear, la fuerza espacial, la marina en ciertos segmentos, etc. Sabemos todo esto, lo tenemos todo y está todo en el estado adecuado. Palabras que fueron emitidas en una junta de la defensa con los santos mandos militares rusos este 21 de diciembre. El presidente de la federación encabezó este miércoles una reunión del Colegio del Ministerio de la Defensa en el que se resumen los resultados de la actividad de las Fuerzas Armadas del país y se plantean las tareas para el próximo año. Según la tesis del discurso, se habló de las capacidades militares en casi todos los principales países de la OTAN que se utilizan utilizan activamente contra Rusia toda la información sobre las fuerzas y los recursos de la OTAN se conocen bien será analizada y utilizada en el desarrollo militar ruso de igual forma se utiliza la experiencia en combate adquirida durante la operación militar especial en Ucrania las capacidades de las fuerzas armadas según Putin van aumentando día tras día y este proceso seguirá incrementándose la Federación continuará desarrollando su triada que es la base de las fuerzas en el mundo y así pondrán en servicio los nuevos misiles balísticos intercontinentales armados en un futuro próximo. Asimismo, a principios del 2023 comenzará su servicio, según Putin, la fragata Admiral Gorskov, dotada de nuevos sistemas de misiles hipersónicos Circon, que no tienen equivalentes en el mundo. Asimismo, según el presidente de la federación, se necesita desarrollar e incorporar drones en el ejército que deben desplegarse en, en todas partes, escuadrones y compañías e integrar una red común. Asimismo, dijo que los oficiales y suboficiales que hayan adquirido experiencia en la operación deben ser asignados a nuevos puestos de manera prioritaria, hay que saturar a las tropas de todo lo que necesitan desde botiquines modernos hasta miras, no hay restricciones en financiación al ejército el país dará lo que pida esta institución, fueron las palabras del de presidente de Siberia en las últimas horas de otro lado, Dmitry Peskov, que es el portavoz del presidente, dijo que pese a la entrega de los equipos avanzados a Ucrania por parte del norte, no impedirá que el Kremlin consiga sus objetivos en la operación. Efectivamente, el miércoles Washington anunció un paquete de asistencia por un valor de 1.850 millones de dólares, donde se incluyen las primeras entregas de los sistemas de defensa aérea Patriot. Según el Kremlin y el Ministerio de la Defensa de la Federación, las conversaciones que se dieron entre ambos mandatarios, Biden y Zelensky, es una muestra de que no están interesados en la paz, según lo ha dicho el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, En cabeza la portavoz María Zaharová, que ha dicho que las declaraciones son signos de que van a seguir luchando y lamenta profundamente de que no se hayan hecho los llamados a la paz por parte de los dos mandatarios. Pero ojo, en paralelo a esta reunión hubo otra no menos importante y tiene que ver con la visita del viceconsejero de Seguridad de la Federación Dmitry Medvedev a China para reunirse con el mandatario de la nación asiática. Discutieron temas como la guerra en Ucrania, la cooperación industrial y militar entre ambas naciones, asimismo tocaron el tema del de suministro de petróleo. Pero sobre todo se discute realmente cuál era el mensaje que iba a llevar de parte del viceconsejero Dmitry Medvedev por parte de, del presidente de la federación a Xi Jinping y cuál era el mensaje de vuelta de ese país. Pues efectivamente, según lo que ha dicho el portavoz de El Kremlin, Dmitry Peskov, ha ofrecido detalles sobre el mensaje del presidente Vladimir Putin a su par chino. Xi Jinping le entregó el miércoles en Pekín al vicepresidente del Consejo de Seguridad, eh, un mensaje, el escrito a bordo es basado sobre las relaciones avanzadas entre Rusia y China, la cooperación de socios estratégicos, es lo que dijo Peskov, respondiendo a una pregunta de si el mensaje al líder chino requiere de una respuesta, el vocero aseguró que se da constantemente el intercambio de mensajes de trabajo y se transmiten de una u otra manera con los contactos de trabajo y habrá una respuesta si es necesario puntualizo sí, hemos hablado con el secretario general de China en el partido comunista el presidente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 se ha hablado sobre la cooperación estratégica en todas las áreas entre China y Rusia, incluyendo la economía y la industria, la producción industrial y en muchas otras áreas. También hemos discutido eh, temas eh, internacionales, incluyendo por supuesto el conflicto en Ucrania. Hemos tomado muy en serio las discusiones entre las dos partes, China y Rusia. Señoras y señores, estas son imágenes recientes que ha emitido el Ministerio de la Defensa de la Federación sobre la visita que ha realizado el jefe de la cartera de la defensa, Sergei Choigu, a los soldados rusos en Ucrania, según el comunicado emitido por el Ministerio este jueves, entre otras cosas, Choigu fue a darles una voz de aliento a los militares y a desearles un año nuevo a quienes están en las primeras líneas de batalla. Vamos a cerrar con esta información. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en las últimas horas dio una entrevista eh, a un medio internacional en donde dijo que la adhesión del país de Zelensky al bloque militar podría conducir a una confrontación directa con la OTAN. La adhesión de Ucrania a la OTAN sería un paso hacia la confrontación con Moscú. El presidente francés destacó que es necesario crear una arquitectura de seguridad y estabilidad para todos los países de Ucrania. Europa y no solamente para Ucrania. El ingreso de el país de Zelensky sería percibido por Rusia como un gesto hostil, es lo que está diciendo Macron, por lo que la resolución del conflicto podría darse sin su inclusión en la Alianza Atlántica, pero con garantías de seguridad para Kiev y Moscú, expresó el mismo presidente de Francia, Emmanuel Macron, lo que le cierra la puerta con estas declaraciones, a bueno, en un futuro cercano a la adhesión de Ucrania a la OTAN, según la entrevista con The Wall Street Journal, Le Monde y Anar. La adhesión de Ucrania a la OTAN será percibida por Rusia como algo conflictivo, afirmó Macron, citado por la AFP. El mandatario subrayó que independientemente de Cuba, Ucrania ingrese a la Alianza Atlántica, lo que no es lo más probable, habrá que darle garantías de seguridad. Y en ese contexto, el presidente francés destacó que es necesario crear una arquitectura de seguridad y estabilidad para todos los países de Europa. del este no solamente para Ucrania, es uno de los puntos esenciales que debemos abordar. Como siempre ha dicho el presidente ruso, Vladimir Putin, es el temor a que la OTAN llegue hasta las puertas. El despliegue de las armas que podrían amenazar a Rusia, explicó y también replanteó eh, y criticó que Europa debe tener una autonomía incluso a sus jefes es decir en esta ocasión al norte asimismo Macron indicó que Europa escuchen bien lo que dijo en las últimas horas debe de desempeñar un papel más activo en la OTAN reduciendo su dependencia del norte y desarrollando sus propias capacidades de la defensa para garantizar la paz en la región y esto pues obviamente resaltó que deben de replantearlo la autonomía estratégica añadiendo que el conjunto europeo necesita ganar autonomía en tecnología y capacidades de defensa incluso frente a su par de el norte. El jefe del estado francés ya ha expresado en varias ocasiones que hay que proporcionarle las garantías de seguridad a Rusia En vez de que se ponga fin a las hostilidades en Ucrania Que todo el que me reproche por hablar de este tema me explique lo que propone Dijo Emmanuel Macron en repetidas ocasiones refiriéndose a este tema con Ucrania Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora